¿Sabes qué es lo que sucede en tu cerebro cuando consumes una droga? Aquí te lo explico. El responsable de todo esto es un grupo de neuronas a las cuales se les conoce como núcleo accumbens. Estas células se ubican en una parte del cerebro, como las responsables de liberar todas aquellas sustancias que generen placer. Es decir, activar todo aquello que se conoce como circuito de recompensa y hacer que con ello ciertos neurotransmisores nos hagan sentir bien. Si bien nuestra reacción natural al placer está controlada por este núcleo, en cosas como el hambre, el sexo, el miedo o la alegría, no lo es así para cualquier sustancia adictiva que entrara en nuestro cuerpo. A ello reacciona con mucho más atracción. Entonces es que se da un cambio muy importante en la fisiología del cerebro. Y se comienza entonces la pesadilla de la adicción.